Buenas tardes, mi nombre es Abel López, soy bartender de Tenerife. Y nada, estamos aquí en Pobler hoy para hacer la batalla del cortelero. Eh, es un evento que nació de la idea de los propios barman con el objetivo de juntarnos y de, bueno, de colaborar entre nosotros. Aquí no hay rivalidad ninguna, simplemente lo que hay es un encuentro entre ambas islas, ya que siempre nos tenían como enemigos. Pero, somos guardián de canarios todos y bueno, ese es un poco el objetivo. Eh, el objetivo del evento es, es eso, pasarlo bien, divertirnos, eh, colaborar entre nosotros, aprender todo de, de, de, de, de nuestra receta y todo está basado en la cortelería Tiki, por eso la decoración que van a ver hoy en el local se ha marcado un estilo de cóctel para, para desarrollar la competición y para que fuera lo más justo posible con la colaboración de muchísimas casas, eh, como colaborador principal están esencia Canaria, de la mano de Torres y de Entonces, bueno, también hay otros colaboradores como Real con sus pulpas, eh, San James, etc. etc. Eh, gracias a ellos y gracias al buen hacer de todos los Batman Canarios, hoy vamos a tener una jornada maravillosa y los esperamos por aquí en Córdoba. Mi nombre es David Rebola, soy jefe de bares del jefe Gran Costa de Eje. Reciente, me hacía, hace tres mesitos más o menos, también el presidente de la Asociación de Ormen de Tenerife. Y nada, estamos aquí en este gran evento eh, de batalla de cocteleros que es por primera vez en Tenerife. La primera fue en Las Palmas y nada, estamos muy contentos de realizar este gran evento por primera vez en la isla. Donde vienen compañeros de Las Palmas, vamos a intercambiar eh, tipología de cortelería, sabores, ideas y hacer un poquito más de, de, de piña entre los, los barman de Canarias y nada, esperemos que vengáis al evento disfrutaréis de buena coctelería, buenos precios y encantados de que estéis por aquí. Gracias, un saludo. aquí para toda la gente le presentamos al Quinteto de Tenerife, aquí están los chicos en la gran batalla con Telero, Gran Canaria Tenerife y lo vamos a presentar, vamos a comenzar por Abel, ahí está Abel, Y aquí está Isidro y aquí vamos. está David Arregola. y aquí está Adán Árbaga y para el último está el Capitán Diego Para Vamos a formar una locura total Vamos ¡Vamos formar Señores, están todos invitados a comer y Aquí están los quinteto de Gran Canaria. Aquí está, vamos a presentar a Leonela, Aquí está el capitán, Antonio. Y aquí está Rainer. Y aquí está Sergio. Y aquí está Iván. Vamos a ver a todos. Hola, ¿qué tal? Aquí está Canelo Ojeda. Yo soy el presentador de esta gran batalla de cocteleros de aquí de Gran Canaria y Tenerife. Vamos a compartir una noche muy agradable con amigos, eh, bartenders que nos visitan de Gran Canaria y de Tenerife. Por primera vez aquí en Tenerife, en las Islas Canarias. Va a haber una gran batalla de amigos y cocteleros. Vamos a compartir una noche de maravillosos cocteles un, un, para incentivar más a, a lo que son también los cocteleros de todas las Islas Canarias. Y vamos a tratar de pasarlo muy bien. Invitamos a todos el gremio, hoteleros y camareros y barman y camareras y todos de, del sector turístico, que vengan a pasar una buena noche aquí en la coctelería, en Cobler. Ya está, ahí está, ya sabes que yo signo Canelo a la leyenda, y yo porque puedo. Hola, buenas tardes, soy Diego Padrón, eh, propietario de Cobler y sí. directivo de la asociación de barman de Tenerife. Los invito a venir a, a la batalla de cocteleros aquí en, en mi local, que es una coctelería de autor, eh, con una selección de cócteles bastante grande. Y nada, hoy vamos a tener a cinco grandes bartenders de la isla de Gran Canaria y cinco grandes bartenders de la isla de Tenerife, haciendo cócteles para, para todos ustedes. Y espero que, que nada, se sienten en su casa y que lo pasen muy bien y un día muy divertido. Hola, buenas, soy Antonio García, represento como capitán del equipo de Gran Canaria de esta segunda batalla de costeleros que nos celebramos aquí en el Cobler en Tenerife. Eh, qué sensaciones me voy pensando que voy viendo que voy sintiendo pues la verdad que mucha emoción por parte de los bartenders mucho nivel en esta segunda batalla que se ha visto que se han, se le han currado un poquito más después de la primera batalla quedó ese, ese cosquilleo de hacerlo aún mejor y, y se espera se espera mucho mucha expectación muchos clientes y eh, mucha risa y a pasarlo bien